Buenos días. Bueno, eh, esta es una información importante. En el día de ayer la Fiscalía General de la, de la Nación anunció que va a trasladar acusación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el delito de calumnia grabada contra el periodista Daniel Coronel. En el año 2017 el expresidente a través de su cuenta de Twitter pues eh, trinó que eh, el periodista Daniel Coronel eh, tenía relaciones directas con el narcotráfico en Colombia y pues por esto habrá sido denunciado y la fiscalía va a trasladar una acusación formal. El día de ayer también ocurrió que eh, nuestro compañero y amigo Beto Corral en Estados Unidos pues se retractó frente a sus denuncias contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero en este caso pues hay que darle todo el apoyo que, que se requiere porque eh, la verdad sí es que a Beto Coral lo hemos dejado solo en este caso. Ustedes saben que Beto Coral pues no es una persona rica, no es una persona millonaria, es una persona que incluso eh, necesita ayuda para poder pagar esos abogados. Y lo dejamos solo, lo abandonamos, lo dejamos tirado con ese caso y... Eh, lo único que hacíamos era aplaudir a través de las redes sociales cuando el caso iba avanzando eh, en favor de eh, nuestro compañero Beto Coral. Pero igual lo abandonamos, hay que decirlo, lo dejamos solo. Eh, yo creo que esa tiene que ser alguna uh, de la explicación por la cual eh, él se retractó porque ese proceso realmente iba muy bien, iba muy adelantado. Pero pues, eh, eh, contrario a eso... Eh, le abren otra investigación más al expresidente Álvaro Uribe, que con esta pues se sigue acercando a las 300 investigaciones eh, por narcotráfico, paramilitarismo, asesinato, eh, desaparición forzada y calumnia, corrupción, entre muchísimas otras cosas más. Esperemos que algún día una de estas tantas prospere. Ya ustedes ven que en solo una que es la contra la compra de falsos testigos, pues eh, llevamos años y años y años esperando y aún no sabemos qué pasa. Apóyenos en nuestras redes, eh, síganos en nuestras redes sociales, síganos en nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta de Twitter, en Facebook, aquí en TikTok y eh, vamos a estarles informando de todo lo que vaya ocurriendo con este caso. Un abrazo para todos y para todas, chao, chao, feliz mañana. Comunicado y retractación. No tengo prueba alguna de que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es el comandante o líder de las llamadas Águilas Negras o el Clan del Golfo. Tampoco tengo prueba de que el expresidente Uribe haya sido o sea el líder de un grupo paramilitar en Colombia. Asimismo, no tengo prueba de que el expresidente Uribe haya cometido delito alguno. Por esos motivos, me retracto de todas las afirmaciones sin base que hice en su contra.